Saludos, estimadas y estimados participantes. Mi nombre es Juan Carlos Frías Acosta. Soy dominicano, abogado, facilitador de las estrategias de aprendizaje en el área del derecho y las lenguas modernas. Soy egresado a nivel de grado y posgrado de diversos programas de formación, tanto nacional como internacional, en ambas áreas del saber, el derecho y la formación académica. Debido a las gentiles oportunidades que me han brindado, he adquirido experiencia laboral y docente en el ámbito del derecho nacional e internacional, así como en programas de estudio en el sector público y privado, preuniversitaria, de instituto privado, de cursos, talleres, así como la formulación de programas de grado en universidades dominicanas y contribuciones con la debida capacitación del personal docente. Nueva vez, doy las gracias a las tecnologías de la información y la comunicación con las cuales generamos espacios de interacción virtual que nos permiten discutir y diseñar estrategias de aprendizaje para nuestros temas de estudio, el derecho civil, así como de los procesos que se deben agotar para la reivindicación de algún derecho, tanto en las vías judiciales como en las sedes administrativas. Les invito a participar activamente de las sesiones de estudios sincrónicas, así como de las actividades en diferido, donde abordaremos temas tan importantes como los siguientes. Los derechos humanos, las vías judiciales ordinarias con sus diversas jurisdicciones civiles, el poder judicial y los diversos órganos que lo componen, organización judicial y actualización sobre instancias judiciales y administrativas el funcionamiento de los tribunales así como la competencia en razón de la materia y el territorio los auxiliares de la justicia el alguacil la secretaria el notario público el intérprete judicial médico legista y el agrimensor asimismo pasaremos a la práctica a través de la confección de algún documento o acto que se puede emplear en la solicitud o exposición de algún derecho, principios y fundamentos del derecho civil, problemas y soluciones de nuestra legislación, o que ella misma también prevé, o por el contrario, problemáticas que deben ser abordadas por las últimas tendencias de la doctrina y la jurisprudencia tales como las cuestiones bioéticas o constitucionales. Al participar en las actividades formativas propias de la materia, tendrán la oportunidad de conocer sobre los antecedentes del derecho civil, las máximas y principios que aún forman parte de nuestro sistema legal vigente, así como de los grandes juristas que con su aporte formaron las bases para sostener un estado libre y democrático en derecho. En estas sesiones les invito a continuar avanzando en el programa de estudio. Existen múltiples documentos que sirven de fuente para nuestro conocimiento y práctica en el Derecho Civil. Desde nuestro escenario formamos parte de toda una comunidad y debemos empoderarnos, velar por el cumplimiento de los preceptos legales y jurídicos que nos permitirán un mejor ejercicio ético y profesional. Agradezco la atención y su activa participación en las sesiones sincrónicas y asincrónicas de estudio, augurándoles el mejor de los éxitos en su proyecto de profesionalización. Y cuentan con mi guía y apoyo durante todo el transcurso de esta sesión. Seguiremos en contacto a través de las diversas vías que nuestra alta casa de estudio, quien nos ha facilitado este escenario. Se despide de ustedes el maestro. Juan Frías.